Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, nos hemos venido a un parque a grabar esta vez porque, bueno, íbamos a estar más tranquilos y para evitar eh, el tema de, del contagio del coronavirus. Entonces, bueno, esperemos que no llamar demasiada atención con este pedazo de foco que me he montado. Es un foco LED que lo he enchufado a la batería de mi furgoneta. La gente que hace ejercicio, sobre todo que, que corre o, o que de vez en cuando sale de casa para... A, ir, a irarse un poco, pues, pues claro, es normal que estudiar no quiera quedarse en casa, pero es muy importante no ir en zonas donde haya mucha gente, porque eso puede provocar que el virus se expanda más, y sobre todo, bueno, es lo que decían, que si además te mezclas con personas que ya tienen el virus, y, pero con varias personas, eh, digamos que te puede afectar más fuerte. Eh, entonces, bueno, tus defensas pueden afrontar el virus eh, si es débil, pero en cambio si te enfrentas a muchas personas que tienen el virus, a lo mejor tus defensas no pueden luchar contra ellos. Entonces, bueno, eh, lo que sí, pues nada, estamos esperando. Eh, hemos invertido un poquillo en bolsa porque, bueno, está un poco está baja, entonces veremos a ver qué tal sale la cosa. Por ahora son valores de, de España, acciones de España, y veremos a ver, qué tal, a ver qué tal sale, porque es la primera vez en realidad que invierto directamente. Y tampoco decir nada más, porque cuanto más tiempo pase aquí, más estoy a la vista y, y más nos pueden poner una multa por estar en la calle, sin una excusa, sobre todo porque, en plan, ¿qué haces con un, con un poco grabando aquí en el parque? Pues claro, pues... Puede ser una, una multaca, y nada, intentados quedar en casa y entreteneros. Así que nada, ahora mismo el mundo está un poco parado, España está un poco parado. No lo he notado tanto porque al fin y al cabo, pues claro, estoy en casa, estoy trabajando, estoy lo que hago todos los días y no lo notas tanto. Lo que sí se ve es que las calles están un poquillo más muertecinas, pero bueno, también estamos a principio de semana. Ya veremos si el resto de semana pues, se va animando o no, pero nunca, nunca se sabe. Eh, las calles, pues bueno, nos hemos cruzado con muchos coches, eh, ya veremos a volver a casa, ni tampoco hemos visto personas por la calle, excepto en este parque que, que bueno, estaban un poco ahí escondidos en las sombras. Así que ya iremos informando, pero bueno, intentaremos no salir demasiado de casa y, y solo salir si es eh, por una necesidad, necesidad y si salimos a tomar el aire, pues a un sitio donde no haya personas. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, espero que tengáis un buen, una buena semana y que no os haya afectado esto del coronavirus a vuestro trabajo. Venga, hasta luego.